Marcos Bonilla hizo alusión a las modificaciones que las autoridades le hicieron al horario del toque de queda y consideró que lo más seguro para evitar la multiplicación del virus en estas festividades y lo más conveniente sería cerrar el municipio. Desde el punto de vista de salud, favorece. Y yo me iría más lejos, yo diría que traque en el pueblo. Yo que bajen más horas al toque de queda, no de las 7, de las 5. Y el libre tránsito, que lo quiten, que no haya libre tránsito, lamentablemente, esta Navidad hay que sacrificarla. Estamos viendo cómo siguen los casos aumentando. Y una de las causas principales es esa, el desorden que hay con la, con la ciudadanía, que no estamos respetando el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, etc. Etcétera, etcétera. Bonilla insistió que lo más favorable es arreciar las medidas. Deberíamos apreciar mucho más Bueno, la posición del Colegio Médico ante una amenaza de una nueva cepa en Europa todavía, pero amenazando a los países. Del mundo. Eso está, lo tenemos en investigación, se están haciendo todos los contactos con el sector salud de esos países a ver la realidad exacta, pero eh, hasta los informes que nos han llegado, si sí es una realidad donde sí se tiene reportado una persona que se infectó con la cepa nueva, que falleció, es Ay, yo, real. Yo, y tranquilo. seguimos investigando hasta poder tener en claro la situación. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.